En este ejercicio tenemos dos rectas paralelas L1 L2 y estas están también, digamos, intersectadas por una recta secante le podemos llamar recta L y también hay una figura formándose ahí con varios, multi, varios ángulos que se están repitiendo ¿no? por ejemplo acá tenemos tres veces repetido el ángulo B, B doble, así como el ángulo FI el ángulo, ¿no? el ángulo B doble también le llamamos omega omega y fin. Bien, entonces tenemos X, Y y Z, son esos ángulos que aparecen acá, claramente ahí señalados en la figura, y se puede aplicar, bueno, la propiedad que ya antes había mencionado, o sea, ángulos que zigzaguean la suma de este ángulo con este de acá está, bueno, son ángulos que van abriéndose hacia el lado derecho ¿no? La suma de esos dos ángulos que se abren hacia el lado derecho es igual a la suma de los ángulos que se abren en el lado contrario sí. entonces esto podríamos aplicarlo para, para este zigzagueo que vemos por acá me estoy señalando aquí, ahí vemos un zigzagueo este ángulo más este ángulo debe ser igual a este <coughs> muy bien, entonces escribimos phi más 2 w o 2 omega es igual a x ¿no? sí, o sea, estamos hablando de ese salió de acá aquí vemos de que como hay dos ángulos b doble no, dos dos omega bueno, se escribe eso ¿no? bien también tenemos este otro vamos a borrar el anterior para, para que no confunda ya está este ángulo de acá que viene a ser 2 2 phi y este ángulo de acá que viene a ser solo un omega y este ángulo que viene a ser z bien también podemos utilizar para este otro zigzagueo, vamos a señalar para este zigzagueo que vemos acá. Para este zigzagueo que vemos por aquí. Este zigzagueo involucra al Y. Y debe ser igual a este ángulo de aquí más este ángulo de acá. Este ángulo de aquí arriba viene a ser 2 phi. 2 phi. Y este ángulo de aquí abajo viene a ser 2 omega. Bueno, ahora sí, podemos restar, o mejor dicho, sumar. Podemos sumar. Podemos sumar todo esto. Y tendríamos x más y más z. ¿eh? X más y más z en esa columna. Y en la columna de la izquierda tendríamos 1. Bueno, acá, acá es 1, se supone que es 1. 1 más 2 más 2. Sería 5. 5 omega. Para la columna de los phi sería 1 más 2 más 2, también 5. 5 fin. Ahora podemos factorizar el 5, factor común 5, 5 multiplicando a fi más b doble es igual a la suma, x más y más z. Y notemos de que esto es lo que nos piden hallar, nos piden hallar x más y más z. Ahí está, listo. bueno, ahora vamos a ver cuánto mide o cuánto vale x más y o mejor dicho phi más b doble. Bueno, vamos a dibujar aquí esto, las dos rectas paralelas L1, L2 y la recta secante que le podemos llamar recta L. Ya, aquí este ángulo viene a ser la suma de este con este con este, es todo este ángulo de aquí, todo eso, y este ángulo de acá también, tres veces omega, tres veces φ, tres veces omega, tres veces φ, tres veces omega. Ya. como son alternos internos mejor dicho conjugados conjugados internos, entonces la suma 3 fi más 3 omega es igual a 180 es la propiedad de todo par de ángulos conjugados esos ángulos conjugados entonces se pueden aquí este, como tiene un factor que se repite el 3 es acá afuera y así encontramos la suma de fi más de doble es igual a 60 porque le sacamos tercia. ¿eh? Tercia 18, 6. Y está acompañado del 0. Y tercia 3, 1. Bien, ahora sí ya podemos reemplazarlo. Reemplazamos allí. La suma de fimas de doble, como dice acá, es, es igual a 60. Se reemplaza. X más y más, más z. Y se multiplica. Se multiplica y tendríamos 5 por 6, 30. 300 grados de la respuesta, justamente lo que tenemos acá. Para el X más y más z. Y así fue como resolvimos la 9.